La Policía Nacional informó el apresamiento de un hombre por el hecho... De sustraer una bomba de agua a una residencia en el sector Las Gramas del municipio de Tenares Se trata del nombrado Alfredo Rodríguez de 28 años, residente en el sector Cristo Rey de esa ciudad Según el informe policial, al momento de su detención se le ocupó una bomba de agua Que había sustraído del patio de la residencia del señor Francisco Castillo, residente en el sector Las Gramas El detenido se encuentra en poder del Ministerio Público INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.